No es novedad sentir, vivir para morir de cerca. Que la verdad en verdad está muerta, la vida en alerta La muerte en no oferta se acerca cerca Con Concercas el camino y cambia el destino y el ánimo no calma, el palpito y su colmo No es novedad que la esperanza es ansia de venganza alcanza El placer de hacer mover la balanza lanza El grito más profundo de lo que más cansa bota a ir en un segundo no es novedad mirar tras la ventana este nublado día Estar atado de pies y manos no es por cobardía En la tarde se cautiva una noche diva tranquila La invita a pasear entre la niebla arpía Mientras el sol descansa para un nuevo día La seducción me incita continuar con vida como al suicida A punto de ahorcarse, son sus últimos segundos Necesita de verdad que taxistas conquistan nudos de tráqueas Codicia por salivación porque cada gota suma dentro de la pleura Guarda suspiros que chocan en parabrisas y vuelven Ganando volumen en monóxido de carbono Guarda flemas, flor inflamable que aprieta El corazón prieta del pecho inflamado que toca el bocinazo constante No es novedad pensar en lo que nunca tuve La nube negra me sigue, el cigarro me consume Obtuve mi título de pobre a lo que nací Todos los 13 del dos un magister si cantar es como que lentaron, No soy avaro y claro, prefiero un paro Voy no a piedrar a la policía entre lluvia y barro claro, Necesitan los mendigos, loco y sin abrigo y ya no es novedad el peso inconsciente De las frustraciones que pudren toda la mente Lo único que queda es calmarse y respirar Y contra la corriente tendremos que nadar Y ya no es novedad que la dignidad Es lucha constante por nuestra verdad Y así somos, cambiamos el mundo. Para nosotros nada, para todos todo, para nosotros nada, para todos todo, para nosotros nada, para todos todo, para todos todo, para todos todo. No es novedad sentir, vivir para morir es el cambio. escrito en letras, resucito tu